Ya hemos visto este letrerito en varios lugares, creemos que es este, el visto bueno del inspector de sanidad y que tiene A, ah, quiere decir que hay baños limpios. Eh, y venimos a un restaurante que había yo visto este, cuando andábamos aquí caminando los primeros días es un restaurante chino y ahorita que veníamos en el tour la, la guía lo mencionó que era bueno eh, eh, de comida china entonces venimos y ya nos quedamos con las ganas, eh, se llama Olis y desde que entramos todo fue muy rápido, luego, luego nos sentaron eh, a es las 12 y cachito del día eh, aquí el, el tip es que, ven, que vengan en, entre las 12 y 4 de la tarde porque hay un menú especial de lunch ese menú especial de lunch incluye eh, arroz o soda eh, no, sopa usada, arroz y un guisado que puede ser Mongolian Beef o puede ser este. Un, Hay varios guisados. Maris varios escogió guisados. Mongolian Beef sí. y yo escogí camarones a la naranja, picosos. Sí. sí. Entonces, este, um, vamos a ver qué tal. Ah, aquí también te dan té gratis, agua. Creo que sí la regué en pedir el de estuviera que pedido la sopa porque ya tengo té e y agua. Bueno, Pidió su, su soda no de la manis. Manis. No sé, si, no sé si todavía me la pueden cambiar y también un poquito está muy rico. El precio del lunch, el paquete de lunch son como 9.25 dólares. Son más, eh, no sé si incluyen pues más impuestos. No sé, Ahora les decimos el precio al final. Pero de lo que hemos visto, pues es lo más. Está en, está en el rango. rango. Y pues aquí te sientas. No está, tanto está muy agradable, está rico. El aire acondicionado, no los sillonzotes. Está bien. Sí. Eso mismo te gastas en unas coche hamburguesas de cadenita. Uh -huh. Más o menos. Entonces, pues, creo que vale la pena. Es estar aquí por el mismo presupuesto Seguimos informando Pues Maris sí pudo cambiar su sopa Pero ya llegó la comida Le llegó primero la comida cambió la sopa. Esto es la Mongolian Beef de Maris Y se ve Qué bueno Ahí ya llegó su sopa Pidió la sopa de cerebritos Así le decimos la Wong -tong. Es de cerebritos que Se ve, Ay, se ve bueno. bueno eh. a probarlo. Huele muy bien Primeras impresiones. Y los rositos. La, la rosita es integrales? integral, ¿eh? Mis camarones. Comida, no dejamos nada, nada de nada. Con, uh, nada de nada, nada de nada. Y yo sí pude cambiar mi sopa, mi refresco por la sopa. Eh, y, y como les decía, te dan agua. Y si no quieres comprar o cambiar el refresco, tienes té gratis. Entonces, también no el Ese no es té, esa es la coca. Ese sí es el té rico, y es una jarrota de té, si, sí, no, no lo podemos acabar yo tengo mi tecito también sí, fueron 20, 14. ya con 8, 8, aquí está bien siempre sí, les preguntan por precios entonces ahí está, Oli Chichuan y por pues, si les interesa está en la 9 y la 42, ahí viene la dirección ok 20 dólares Aquí te dice cuánto tienes que dejar de propiedad. Si piden desde el sitio, les hacen después. Okay. pueden bajar la app y a lo mejor el Uber Eats les llega hasta allá. Hasta, hasta su hotel, domicilio. ¿O? hotel o.? No, hasta México. Por eso, a su domicilio, el, el Rappi. Les llega desde pide lo del Rappi. Ok, esta fue nuestra visita en el Olis Sichuan. Cambio y fuera. Adiós. Bye. Esta Marisa abriendo su galletita de la suerte. libre enough to live creatively. Sé lo suficientemente listo con coraje para vivir creativamente y ya. voy a vivir creativamente. A mí me salió, miren, aquí va la mía. Lo voy a hacer ante las cámaras. Ay. Ay. Mm, an unexpected check or fortune, will arrive today? Oh, Una inesperada um, como un cheque de fortuna va a llegar a tu vida hoy. Hoy no hay que despegarnos de mau ok hoy va a llegar una fortuna inesperada hoy adiós y hemos visto este letredito en varios lugares creemos que es este el visto bueno del inspector de sanidad y que tiene a quiere decir que hay baños limpios adiós